Bueno, ¿qué tal Dos drive? Eh, como veis, seguimos con, con el tema de los vídeos de grabación de la batería que hicimos de um, el grupo este de Madrid, Casual Taylors, de, la, de su tema Gray. Os puse abajo en el, la descripción del vídeo el link en, en YouTube mismo donde está. Bueno, pues que fuimos grabando todo lo que hicimos y bueno, y montamos luego como quedó el tema. Entonces si queréis, bueno, pues le dais al link y lo escucháis o después de ver el vídeo, pues si os parece, pues le dais una vuelta a ver que. ¿Qué os parece cómo quedó, no? Eh, como recordáis, habíamos hecho ya el bombo, la caja, eh, los overheads y los rooms, ¿vale? Entonces, en, en principio, nos queda ver el, el hi-hat, que tenemos aquí en la pista número 5, que es la 21 de retorno aquí en la mesa, estamos en la segunda capa, <coughs> y los tres tom, ¿vale? Los dos tom de, de arriba el tom de, de suelo, short tom. ¿Vale? Entonces, si queréis, vamos, a, vamos simplemente a, bueno, pues a, a ver cómo había quedado todo de lo que habíamos hecho. He repasado unas cositas de volúmenes, porque bueno, cuando voy haciendo el vídeo que lo vamos haciendo, pues lo hacemos un poco de prisa y además intento poner los monitores de estudio un poquito bajos para que no se mezclen y sobre todo intentar callarme todo lo posible para hacer huecos y que se vaya oyendo lo que vamos haciendo. Porque lo que ocurre es que cuando hablo, como tengo que escuchar, el tema por los, por los monitores de, de estudio, se mezcla un poco lo que voy grabando, el retorno del estéreo que voy grabando de la mesa. Con, con lo que entra por el micro de voz con el que estoy grabando. ¿no? Entonces, eh, bueno, intentaré digo, callarme un poco para que se vaya escuchando lo que, lo que hacemos. Vamos a una vueltecita, una pequeña de 15 o 20 segundos para, para escuchar cómo estaba la batería hasta ahora y, y luego nos metemos con el hi-hat Vale, bueno, pues por ahí estaba la, la batería. Os con una anécdota del hi-hat. Eh, <coughs> Veis que ya lo escucháis un poco porque entra por los overheads, lógicamente el, el charles o el chastón. Y, pero, <coughs> tuvimos, un, perdón, tuvimos un, un problemita, no estaban los platos que, que había que traer. Eh, bueno, tuvimos que utilizar unos que había allí que eran de ensayo, que estaban, bueno, pues para ensayar y la verdad es que no sonaban todo lo que yo esperaba entonces el, el tema fue bueno pues que esas cosas te, te ocurrían un montón de veces mientras no saltea del bombo que es insustituible pues lo que hicimos fue grabarlo, había dos opciones grabarlo, <coughs> intentar con el micrófono orientarlo para coger la mejor parte del sonido que, que pensábamos que era del hi-hat que yo pensaba que era y siempre tenía la opción de samplearlo aunque es el elemento quizás más difícil de samplear de una batería entonces una cosa que a mí no me gusta nada hacer entonces vamos a intentar salvarlo, salvamos en la canción, se simplemente, se quitó la parte que no nos gustaba, que era una parte oscura que, que sonaba demasiado gordo en el head hat. Y entonces, bueno, por pues lo que hicimos eh, es eh, básicamente, o lo que he hecho ha sido <coughs> en la acualización, muy simple, muy simplona, simplemente quitando todo lo de abajo del, del hat que no nos gustaba, que no me gusta, y dándole un poquito de aire arriba en, con un, con un selvin, ¿no? Entonces, bueno, si entramos en, en la actualización del, del Hack Hat aquí en la pista 5, eh, lo suyo es, bueno, pues, hacerle realmente un, un filtro abajo, ¿no? Entonces, eh, realmente, podemos empezar incluso desde los 4.000 a empezar a filtrar, ¿no? Porque en realidad yo digo que en, prácticamente no... Ahí abajo ya vais a escuchar ahora que lo vamos a poner en, en solo, vamos a quitar todo. Vale, y vamos a escuchar solamente el, el hat Hi hat ya veis cómo como suena demasiado por abajo demasiado abajo ¿no? vale entonces intentamos eh, realmente con el micrófono recoger lo mínimo posible no fue posible o lo mínimo es esto y entonces bueno pues lo que hay que hacer es realmente pues aquí en la actualización hacer un piso, un, un pasa altos y empezar a quitar todo lo de ahí abajo que no nos interesa ¿no? entonces luego además el hi-hat lo puedes forzar mucho con el, los overheads los overheads cuando cogen el hi-hat lo cogen de otra manera diferente Coge menos el golpe, coge más el aire y entonces ahora ya veréis que, que, bueno, cortando pues a frecuencia más o menos que le quitamos toda la parte de abajo luego con la ayuda de los, de los overheads va a quedar bastante, bastante curioso entonces a lo mejor aquí pues incluso dar un, un selvin Vale, aquí está ya la parte del, del este vídeo, ya toca con, con el right. Entonces vamos a seguir grabando la, la otra parte, ¿vale? Vamos a ver otra vez al principio que está la parte de la intro y primer, la primera estrofa verso. Ya ahora vamos a escuchar con los overheads y ya verás cómo va mejorando bastante. Nosotros si lo ponemos en el plano, vemos <coughs> un poquito a la derecha, como hemos puesto con el panorámico. Entonces sé, se salva bastante el hi-hat, vamos a ponerlo con todo, incluso con los room. Aquí tenemos un hi más o menos curioso, además como una canción de rock, que es un, un hi bastante machacón, aunque hace sus, sus detalles, o sea, queda bastante, bastante salvado, ¿no? Vale, luego hay que hacer pues en la derecha la si acaso, pues poner una puerta, lo hemos puesto aquí. Simplemente para que el estribillo no, no entre, ¿no? Y entonces exactamente igual, pues haremos una, una compresión. Estamos en el estribillo ya, así que vamos a, a seguir grabando desde el principio. Vamos a poner otra vez desde, desde arriba. Y con la compresión lo que hacemos, jaja una compresión más o menos no exagerada, o sea un 2.51 o 2.1 y que simplemente pues matice los, los, los golpecitos y que lo haga más, más uniforme. Luego lo que también es insertar probablemente un ducking que dijimos ya, Exactamente para que cuando la el, el batería pega la caja, justo el golpe de chaston que suele acompañar se rebaje, ¿no? Y a través de un sidechain dar la orden al compresor para que para que eso ocurra, ¿no? Entonces si que eso luego lo vemos cuando hagamos los tom tenemos también una cosa parecida y lo vemos ahí el, el ducking en todos, ¿vale? Pues nada, esto es todo, vamos a ir viendo cositas a cositas todavía nos un vídeo de 20 o 30 minutos y que sean un poco más, más livianos de, de escuchar o de ver, ¿vale? Entonces hemos tenido el high -high, nos quedan los tres tom y terminamos. Y luego veremos también los grupos que hicimos de batería, un grupo normal y un grupo de compresión paralela para darle para un poquito de ello, de fuerza a la batería, ¿vale? Pues venga, vamos a escucharlo un poquito como, como ha quedado y seguimos con los vídeos. Un saludo. Bueno, yo también deciros que hemos metido un, metí un delay también exactamente igual para retrasarlo al, al overhead, porque como necesitábamos tanto el overheads para que nos cuidase el sonido que tanto nos estaba gustando pues eh, lo retrasé para que también coincidiese con el overheads y, y fuese más definido al golpe de hi-hat. Bueno, pues ya con esto ya... Ya queda visto la de hi-hat y nos vemos en el siguiente vídeo. Vale, gracias de nuevo y un saludo a todos.